¿Aprobaste casting Luis? Aprobé casting. ¿De qué forma aprobaste? Y me tomaron la temperatura ¿Sí? de una manera más muy linda. ¿Tomaste el desayuno? Tomé el desayuno. Muy ¿Te tempranito. ¿Te gustó la cuarta como en acción? Sí. ¿Te Muchas. gusta bailar? Me gusta. Baila vale un poquito, moviste. Bien, vamos, Luis. Mueva, mueva, mueva. Mueva, mueva, mueva. ¿Cuál es Luis tu rol? Pasivo. Pasivo. Bien. Capaz te voy a mandar a un odontólogo para que te reparten los dientitos de acá. Sí. ¿Está? Vale. Después estás perfecto. Date una vueltita.